...en directo desde Murcia... ...ducentésimo noveno... ...día consecutivo... ...de protestas... ...porque están partiendo la ciudad con un muro... ...ahí tenemos como siempre... ...los agentes a un lado... ...y las gentes al otro lado... ...y las gentes al otro lado... ...ahí junto a la monstruosa pasarela... ...elevada sobre el vergonzoso muro... ...y al otro lado, las gentes... ...ojo, estamos hablando ¿eh? de 209 días seguidos... ...209 días seguidos... ...hoy, una jornada maratoniana... ...una jornada maratoniana... ...anoche, ya lo viste desde las 7 de la tarde... ...con la llegada de gente de varios lugares, entre ellos, sobre todo, desde Cataluña. Y esta mañana, la despedida de la gente que se ya marchaba a su tierra. Cinco horas de retransmisión anoche en Perisco, cinco horas. En YouTube el vídeo está tres horas, eh pero voy a ver, vamos a ver aquí la forma de que se pueda publicar las 5 horas en YouTube. Vamos a verlo. En Facebook aún no lo he publicado, son 5 horas, no es fácil de, de subir un vídeo de 5 horas, porque si se interrumpe luego hay que subirlo de nuevo, entonces mañana seguramente o esta noche estará en Facebook, en Periscope por supuesto, 5 horas. Muchísimas gracias a toda la gente de, de Cataluña que ha venido. Y que ha demostrado, ha demostrado lo que era obvio para la gente buena. Lo que era obvio para la gente buena. Y es que se iba a vivir una jornada de unión, de solidaridad, de acompañamiento, de lucha social contra las injusticias, contra los corruptos. Moltes gracias. Moltes gracias. Hay que reconocer el gran esfuerzo que es y yo lo puedo asegurar porque he ido y he venido a Murcia, he ido a Barcelona he venido a Murcia en numerosas ocasiones y lo puedo asegurar. Es una paliza de viaje, es una paliza de viaje y han venido y se han ido al día siguiente. Así que a toda la gente, si dijera nombres me, me dejaría muchos nombres, pero Juan, te he visto, Juan. Estoy saludando a la gente y estoy agradeciendo a la gente que vino ayer de Cataluña, que ya se han ido y se han dado una paliza tremenda del viaje. Me han dicho de Cataluña, liante, si luego lo ve, me dijo, nos encanta todos los días besos en las vías, nos encanta ver allí al señor Juan y a la señora Ana, nos encanta, nos ha dicho. Claro. Así que ahora.. A ver, dilo aquí Juan, dilo aquí, que, te, que, que, que se te vea. A ver. ¿Qué te parece la gente que vino de Cataluña? Muy bueno, mejor que nosotros, porque nosotros también somos buenos y sabe que no hacemos daño a nadie. Y ellos vinieron con pensamiento de paz, no con peleas como dicen los. ...el Presidente Bernabé y, y compañía... ...que quieren más que diga ...espera... ...Juan... ...todos los días, Ana, venga... ...todos los días, besos en las vías... ...la gente de Cataluña lo estaba diciendo... ...que es uno de los momentos más bonitos de cada noche... ...venga, todos los días, todos los días... ...ahí está, todos los días, besos en las vías... ...claro que sí... Eh, esta lucha, es que sois todos los luchadores aquí, eh, cada día, Ana, cada día. ¿Qué te pareció, Ana, la gente que vino desde Cataluña? Muy a gusto, muy a gusto, muy pacíficos todos y muy, estuvo bueno. muy bien, muy bien la cosa. Además, se esperaba follones y sin embargo aquí estuvimos a gusto, a gusto, pero a gusto. Y los catal Y los catalanes también, estuvieron muy a gusto, vaya. <risa> están pidiendo otro beso, están pidiendo otro beso. Eh, que si un, un beso sana, dos besos ya. Venga, otro beso. Cada día, ha eh, eh, venido Dani, ha venido Dani y nos lo está diciendo, están pidiendo otro beso. Hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza. Ana, venga, todos los días besos en las vías, vamos. Ana y Juan, venga, otra <risa> vías. Venga. venga, vamos. <risa> <risa> vamos, ahí, ahí ya, eh. Mira, se va, se va, Ana. se nos va Ana. Grande Ana, grande Ana. Aquí ya sabéis, todos los días, besos en las vías. 209, 209 días seguidos de la protesta. Ahí podéis ver esta panorámica de la policía en las vías. Leante, Está aquí también dedicado también para ti estos besos de aquí en las vías. A ver Espera, toma Bueno, momento para compartir ¿eh? Que uno ya se acostumbra, ve esto Y dice, bueno, esto es lo de, lo de cada día No, hay que compartirlo hay que compartir porque llega un momento que normalizamos esta violencia institucional pasiva y dejamos de difundirla. Vamos a compartirla, vamos a difundirla. Se va, se va, se va, se va, se va a pagar Qué grande soy con los meses que lleváis, seguís ahí. Buenas noches, buenas noches a ti, en Madalcarme. Loli, buenas noches, Murcia no se parte, comparte, así es, Murcia no se parte, comparte. Aquí, otra noche más, 209. Esto es imparable, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué me dices? ¿A ¿Qué me están contando por ahí? 700.000 corazones son míos. ¿Pijo? No, pijos no, corazones. Pijos no cogen aquí. 000, ¿Los tres jasculados? Eso son míos. Eso pero... Yo no sé si tú das tantos corazones, pero tiene un corazón muy grande. ¡Sí, yo No tanto como el tuyo. <risa> Ahí, grande Félix, grande Félix. Aquí ya veis esta revuelta de la huerta. Con... Es importantísimo todos estos corazones, ¿no? Que Félix también dice que los aporta, porque es importante todo gesto. Que además es gratuito, es, es, es gesto de apoyo. Luego la gente ve estas retransmisiones y es agradable, ¿no? Es, el esfuerzo es, es un esfuerzo impresionante cada día, cada día en las vías, viendo por la mañana cómo están partiendo tu barrio, cómo te están encerrando, están construyendo el muro, están llamando a la policía para que acuda a las vías en los momentos en los que la obra se acelera con el fin de que la gente no se pueda defender, la gente impotente se vea ahí frente a la policía cómo están protegiendo el que les dejen aislados, que les dejen encerrados. Entonces esto hay que compartirlo, hay que difundirlo, no nos tenemos que cansar de difundir, no nos tenemos que cansar de compartir. Es, Yo insisto, eh, igual que... ...en televisión, los anuncios salen una y otra vez... ...igual que la misma frase, el mismo titular... ...lo repiten una y otra vez, las mismas imágenes... ...nosotros también, porque no todas las, no todas las personas... ...están conectadas al, al mismo tiempo... ...entonces el, el mismo mensaje hay que transmitirlo varias veces... ...desde aquí también, porque al final somos una gran familia... ...quiero, quiero enviar un abrazo... ...a Marta... ¿eh? ...una huertana, porque quienes estamos aquí somos ya todos unos huertanos, ¿no? unos revoltosos huertanos de Barcelona, ¿eh? que está un poco pachucha hoy y que siempre está atenta también a las retransmisiones de esta revuelta, que comparte, que difunde, que me informa también a mí para que no me pierda detalle de lo que va sucediendo, si algo que a mí se me escapa de comentarios y desde aquí Marta, una abrazada, Cuídate mucho, recupérate pronto. Alfonso desde México. Salud desde, desde México de un andaluz. Mira, Cecilio, nos dice aquí Alex, ya hemos llegado a los tres millones de corazones. Tres millones de, de, de corazones en Periscope obtenidos, pues, a base de, de, de, de gestos bonitos, gestos. ...generosos... ...y que habla mucho de lo que es... ...esta revuelta de la huerta... ¿eh? ...cada corazón que a me lo preguntan... ...oye, ¿cómo se dan corazones? ...tocando la pantalla... ...das un toquecito en la pantalla... ...y dan corazones, ¿no? ...es... ...forma parte de la filosofía de Periscope... ...el... ...mostrar afecto... Yo, ...yo soy partidario de que tenemos que mostrar afecto... ...por eso aquí... ...cuando tenemos a Juan y a Ana... ...pues todos los días... ...tenemos besos en las vías... Saludos desde la plaza Orfila. Wow, qué bien. El meo Barry. A ver, ¿qué, qué, me están dando por aquí. Ah, me están dando el bizcocho que sobró de, de anoche. Support from Germany. Thank you. ...no al muro... ...Cecilio, Qué poco le importamos a los políticos... ellos disfrutando... ...y orgullosos de cómo está Murcia... ...sí, y ayer además... ...aquí hay que denunciar... ...como lo hicimos ya ayer... ...la vergonzosa... ...vergonzosa... ...presencia de... ...una burla... ...una burla... ...a la gente de otros lugares... ...porque... ...el sentido del humor... ...se puede utilizar para bien o para mal... Como, como todo, como un, como un cuchillo, como, como una mano. Una mano tú la puedes, tú la puedes utilizar para darle la mano a alguien o para darle una bofetada. Entonces, una comparsa de gente vestida de España riéndose de putemón, con. no sé si también son, sonaba lindo, con un rajo con la bandera, eso es una vergüenza. eso es una vergüenza. eso lo único que demuestra es que es que los corruptos son unos caciques. ...que se creen que su impunidad no tiene límites... ...que su impunidad puede desfilar por las calles de Murcia... ...aprovechando que la gente está en familia... ...viviendo uno de los momentos más esperados durante todo el año... ...sobre todo por los más pequeños, las más pequeñas de las casas... ...es vergonzoso, es vergonzoso, es indignante... ...aquí ayer numerosas personas de Murcia... ...lo denunciamos... ...dijimos, esa gente no nos representa... ...esa gente son los que están poniendo el muro... ...y están de fiesta al otro lado... ...los corruptos, hablamos de los corruptos... ...políticos honestos... ...esa gente también lo denuncia... ...y no tiene miedo... ...estamos hablando de los corruptos... ...y no tenemos miedo... ...corruptos, es una vergüenza... ...utilizar una fiesta... ...de interés turístico nacional... ...internacional... ...el entierro de la Sardina para hacer apología del odio, es una vergüenza, es una vergüenza, no lo sé, a lo mejor me estoy equivocando, si me equivoco me lo decís, si yo me equivoco me lo decís, yo que hablo con la libertad que me, que me da el saber que me rectificáis si yo me equivoco, que me matizáis si consideráis que puedo decir algo de una manera más precisa. ...esa libertad... ...de saber que estáis ahí... ...y que con vuestra confianza... ...con vuestra generosidad... ...me vais a matizar... ...de esa manera, con esa confianza... ...a mí me permitís... ...poder opinar libremente... ...poder opinar libremente... ...evidentemente no puedo hablar... ...en el nombre de toda Murcia... ...yo puedo hablar en el nombre de muchas personas... ...que aquí lo, lo mencionan... ...que lo de ayer fue una vergüenza... ...fue una vergüenza... Eso es, ¿cómo vas a promocionar una fiesta? ¿Cómo vas a promocionar una fiesta de esa manera? ¿Tú te imaginas a, que en Barcelona se estuviesen riendo del traje huertano que tenemos aquí? ¿Tú te imaginas de eso? ¿Tú te imaginas que se estuviesen riendo dice, mira el, esta gente con esos aparejos ahí vestidos? ¿Tú te imaginas? Pues eso sería otra vergüenza, pero no lo hace, no lo hace. Y si lo hicieran, pues sería una, una, una vergüenza, ¿no? Entonces, si la fiesta es de Murcia, es de Murcia, de Murcia, no, de, no para reírse para reírse de otra gente, sea de Cataluña, sea de donde sea, porque cuando uno defiende los derechos humanos, defiende los derechos de todos los humanos, del humano que te cae bien, del que te cae mal, del que conoces, del que no conoces, del que está por conocer, de todos los humanos, eso nos debe quedar absolutamente claro. No defiende los derechos de tus coleguitas, de la gente que opina como tú, no. Defiende los derechos de todas las personas, de todas, absolutamente, todas las personas. Y ayer se demostró cómo a un lado del muro estaba la gente que une. Y al otro lado del muro habían corruptos que separan. A esos sí los podemos llamar separatistas corruptos separatistas, porque son partidarios de separar a la gente el separatismo es eso el separatismo es eso ¿sabe lo que es separatismo? separatismo es partidos que se hacen denominar constitucionales aprovechando el neolenguaje y que separan a la gente de sus hogares eso es, eso es separatismo eso es separatismo los desahucios es separar ...a las familias de sus hogares, porque no es sus casas... ...en esas paredes tienen recuerdos, tienen vivencias, tienen experiencias... ...y eso es separar a la gente, eso es separatismo... ...vamos a ver aquí a la gente que tenemos, Consuelo... ...¿qué tal Consuelo, qué te ha parecido la visita de la gente de Cataluña? A mí estupenda... Es todo un chasca al gobierno, de civismo, de, de, de comportamiento, de todo. Personas como esas necesitamos muchas más aquí en las vías. Que ni el propio pueblo está aquí como estuvieron ellos. Y un millón de gracias. De donde vinieran. Da igual, Cataluña, Andalucía, Valencia. Personas cívicas y encantadoras. Y la gente de Murcia, incluso la gente del barrio, que, que lo tienen más cerca. ...y se ha demostrado que pueden venir personas... ...como siempre... ...de donde sea... ...con la ideología... ...con la creencia religiosa, lo que sea... ...porque siempre aquí en La vía ...nos hemos juntado personas muy diversas... ...muy, muy diversas... ...exactamente, es que la causa no... ...da igual que... ...de la religión, de, de, ...del partido, de blanco, moreno... ...de lo que sea, da igual... ...da igual, la unión hace la fuerza... ...nos está comentando Anisonda... ...que acaba de, de llegar de, de, de Murcia a Barcelona... ...molte gracias... Eh, ...que se han dado una inmensa paliza... ...¿tú recuerdas la paliza que nos dimos para ir a Madrid? Eh. A menudo han dado y ...el mal tiempo que hacía por Cataluña... ...que le está siguiendo, Digo a ver si llegan bien... ...o no llegan bien, porque me preocupa a mí... ...las personas y sobre todo pues eso... ...gente que es estupenda, estupenda... Estupenda. Hoy he cogido los Facebook muy poquitín porque me cabreo con la gente del mismo barrio. La gente inculta, pues yo la llamo inculta. Incurta y no tener dos dedos más de frente. Gente que se rige por la idea de igual política religiosa da lo mismo. No por el civismo y por, y por la, la humanidad y, y, y el defender la misma causa. Que si todo el español estuviéramos unidos, estaríamos mejor de lo que estamos. Pero. Esto es así, porque nosotros mismos no nos entendemos en un barrio de, de... ...pues no son los habitantes que tendrán el barrio. No nos entendemos... Casi, 10000. casi mil Casi casi 10.000 habitantes tiene este barrio. Hay que tener en cuenta que menores de 10 años también son 1.000, es decir... ...que al final quedarían... Sí, da igual, da igual. Y ni nosotros mismos nos entendemos. Hay separación en el mismo barrio y me da mucha rabia, mucha rabia... ...porque esto es para todos. ¿eh? Pero eso es porque tenemos unos políticos separatistas que separan a la gente a una de la otra. Ese es el problema, que el separatismo es el político corrupto que divide, enfrenta a la gente. Ese es el verdadero y auténtico separatista. Ese. Exactamente, exactamente. El que quiere enfrentar al pueblo y lo quiere dividir, pues eso. Pues Como lo que hizo allá en el entierro de la Sardina, qué bonito estuvo lo que él hizo. Esto sí fue una lección para él. Esto fue una lesión para toda la corporativa del gobierno, para todos. Se quedaron quedaron retratados, quedaron retratados. La parte digna de Murcia estaba aquí con gente catalana perfectamente. Y ellos instrumentalizando, utilizando una fiesta de interés turístico internacional para hacer burla y para hacer política basura, para hacer política basura. Esa ha sido una vergüenza para Murcia y el entierro de la sardina que no se merecía eso. Eso sí ha sido una auténtica vergüenza, no lo que se hizo aquí. Lo que se hizo aquí fue un, un, una convivencia, un civismo entre pueblos y entre personas, que es lo más importante, entre personas. Esa unión y esa confraternidad pienso que es un gran sasca. Y lo de ellos fue vergonzoso para Murcia y el Interna Sardina no se merece lo que, lo que le han hecho a Murcia. Pero claro, Consuelo, si... Los corruptos tuvieran vergüenza, pues se sonrojarían. Pero como no tienen vergüenza, pues esto le da igual. Duermen con, la con, con su inconsciencia, porque carecen de ella. Bien tranquila, ¿eh? y entonces, pues al día siguiente, a seguir perturbando y separando a la gente. ...que es de lo que eso se trata? Lo que ellos tratan. Pero vamos, si la gente fuésemos más inteligentes, no podrían con nosotros. Pero como somos mínimamente inteligentes... Pues así, así nos va. Entonces luego pues, nos fijaremos. voy a una cosa. Las personas inteligentes también son manipulables. Las sectas están llenas de gente inteligente también. ¿eh? Ese, ese es el problema. Es decir, una persona inteligente se acaba persuadiendo a sí misma en base a la información que va recibiendo. Entonces tenemos que tener claro que partidos que se hacen denominar constitu constitucionalistas no respetan, la, por, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna. ...y les da igual que las familias queden Entonces ...esos partidos no son constitucionalistas... Se, ...ellos hacen ver que otros partidos son separatistas... ...cuando ellos están separando a la gente... ...infundiendo odio a la gente en su propia ciudad... ...porque aquí en Murcia están separando a la gente... ...de un lado y al otro del muro... ...la están separando, llamando a que la gente que lucha por una Murcia unida, por una Murcia libre de muros, es gente terrorista. Esa gente sí que son separatistas, sí que lo son, y hay que hablar claro. Pero son corruptos, sinvergüences, ¿eh? que nada más que tienen una palabra. Corruptos, sinvergüences, y punto pelota, aquí y en Pekín. ¿Y qué lo vamos a hacer? Mientras que traguemos, pues... Porque si el pueblo tuviera más, eso no estaría hecho. Eso no estaría hecho. Eso sí hay que meterse. Consuelo, una, no, no quiero, no quiero no, mira, una una consulta. ¿Tú habías vivido en todos los años que llevas en este barrio presencia policial diaria? Nunca, jamás. Jamás ni para los delincuentes que hay en Ronda Sub, que están allí haciendo sus trapicheos en la misma carretera. Ahí están haciendo sus contrabandillos. Jamás. Aquí jamás se ha visto un policía. Sí, en la puerta del colegio. Y lo quitaron también. Es decir, que... Aquí nunca, pero en fin, es que somos delincuentes. No somos peores. Es curioso cómo los corruptos eh, hacen bueno el refrán ese de se cree el ladrón que todos son de su condición. Y entonces a sus víctimas las quieren convencer de que son los criminales, cuando los criminales son ellos. Exactamente. Pero a mí no me convence. ...ni me engañan, ni ellos, ni por qué no... ...y está la gente creída, como yo he leído una... ...que el soterramiento vaya, que vaya donde está el agujero... ...que se lo enseñe, la prensa que lo enseñe a España entera... ...que enseñe el agujero, que enseñe la máquina que hay... ...que lo enseñe, esto se queda así para toda la vida... ...como se consienta que se ponga el muro... ...esto se queda para toda la vida. Bueno Consuelo, una de nuestras luchadoras... ...aquí también periscomera Dentro ¿Eh? de lo que se puede hay que apoyar lo que se pueda. Yo dentro de mis posibilidades y, y lo que ¿La gente que muchas veces pregunta cómo puede ayudar? ¿Cómo puede ayudar? Pues si no puede venir, compartir. Díselo. Si no podéis venir, porque siempre no se puede estar, siempre no podemos acudir, pues compartir en Facebook, en Periscope, en YouTube, donde sea, a compartir. Yo lo comparto todo, todo lo que sea positivo. Y lo negativo fuera Muy bien, Consuelo. Pues vamos a seguir. Venga, buena Venga. Noche. buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Pues aquí, 209 días seguidos. ¿Y tu Paulita, dónde anda? ¿Eh? Durmiendo. Mañana tiene clase. Otra luchadora de tres años. Bueno, ya, cuatro ya, ahora ha cumplido tanto tiempo aquí, ¿no? Cuatro ¿no? años y medio ...ah, cuatro años y medio... No, ...tiempo pasa, también ella. ...tiempo pasa... ...a ver... ...me ha dicho Antonio... ...que se ha ido a cenar pero... ...que tiene una cena pero que ahora vuelve y te lleva. ...gracias Consuelo, están diciendo por aquí... Vamos a decirlo, a ver, si tenéis mensajes para Consuelo, que, que la tenemos aquí todavía, lo vais comentando y se lo voy a ir transmitiendo. Y ahora también vamos a ver si contamos con la presencia de Ignacio. Saludos, Sigma. Creo, Inma, que por aquí de últimamente te, tenemos menos. ¿Puede ser? Confímamelo. ¿Puede ser, Inma? Vamos a ver. Consuelo, una luchadora. Buena Nid, una abrazada. Vela, buen Anid. Inma, buenas noches. Aquí estamos hoy pf, eh, en esta maratón, eh. Esta maratón así, con cinco horas ayer de retransmisión, esta mañana también con la con la de, despedida a la, a la gente de, de Cataluña. Y mañana se cumplirá. Se cumplirán siete meses seguidos de protestas Siete meses confirmado. Ya decía yo, digo, yo creo que hecho de menos a, a Inma por aquí. Inma, nuestra Inma de Alicante. Ya me extrañaba a mí, eh. Saludos, Josefo. 209 días, eh. Mañana se cumplen siete meses. Siete meses. Fue preciosa la canción de la estaca. Nos comenta Nuria. Esto hay que compartirlo, ¿eh? son, es un esfuerzo impresionante el que está haciendo la gente en Murcia. Uf, eh, son todos los días, todas las tardes en las vías para una Murcia libre de muros, pero hay días como ayer, que comenzó más temprano, que luego, como hoy, ha, ha tenido también presencia en las calles por el día, esto es agotador, os lo puedo asegurar, esto es agotador y la gente no se rinde, la gente no se rinde. Han querido criminalizar los, los medios voceros de corruptos y los corruptos a la gente que venía de Cataluña, criminalizar a la gente de aquí, diciendo que radicales de allí se iban a reunir con radicales de aquí. Pues que habéis quedado retratados otra vez más, si es que hace falta. Habéis quedado retratados una vez más si es que hace falta. Y aquí que sepáis que los medios somos la gente, la gente somos los medios, aquí estamos retransmitiendo, ponemos la cámara para que se vea la realidad, el micrófono para que escuches a la gente y la luz donde los medios quieren sombras, donde los corruptos quieren sombras y por supuesto y muy importante, todas las personas que estéis ahí y que compartís una y otra vez, una y otra vez. Saludos, Dani, nos envía mucha fuerza desde Barcelona. Es, yo insisto, eh, de la importancia que tiene el gesto vuestro de compartir. Es impresionante la de ocasiones que la gente se entera que en Murcia lleva meses de protestas, lleva meses de protestas gracias a un tuit. Así que no no lo subestimes y tenlo muy en cuenta, que en Murcia no queremos tener esa ...maldita pasarela... ...no la queremos tener... ...saludos Marta... ...dime si ya Silvia... ...te ha dado la, las camisetas... ...banderolas, chapas, etcétera... ...a ver, coméntanos... Eh, ...que estuvo por aquí su cuñada... ...y su hermano... ...días atrás... ...también saludos si lo ven... Eh, a Noelia creo recordar a su hija Yusia y el marido creo que era Joan, pero ahí igual me equivoco que son del meu barrio de San Andreu, eh, de allí de Barcelona no nos hemos visto, un desastre, todavía no lo has visto bueno, a ver si al final voy para allá el día 15 y nos vemos allí, eh, que igual lo veo Comenta, varias personas ya, ya me habéis comentado que en Preguntas Frecuentes ha salido un reportaje ahí en la TV3 sobre el soterramiento. No lo he podido ver todavía, pero sí que es curioso cómo en, en canales de televisión ajenos a esta región se informa de manera... Se informa. No se mete... Eh, ...no se intoxica... ¿eh? ...se informa... ...lo que aquí no se hace ¿no?... ...es como cuando uno vive en una dictadura... ...y tienes que informarte por lo que dicen en el extranjero... ...¿no?... ...por lo que dicen fuera... ...pues aquí nos tenemos que informar por lo que dicen otros medios... ¿eh? ...que son de, de fuera de Murcia... ...pero eso sí... ...en Murcia tenemos medios... ...y esos medios somos la gente... ...somos pues Dani... ...Enrique ayer, por ejemplo, Víctor, tantísimas veces, Mari Carmen también, que a veces también hace de cámara, Carmen, Noelia, Pablo, bueno, me, me dejo nombres porque es que somos toda la gente, Marcos, Sonia, bueno, tantísimas, tantísimas personas, la gente, somos los medios, y por supuesto, tú que estás ahí y que estás compartiendo, tú que estás ahí y que estás compartiendo, tú dime a mí, tú ves normal que en el 2018 se estén construyendo muros y que la policía esté diariamente, diariamente en las vías para hacer, para que se logre una Murcia partida por un muro, tú ves que eso es normal, Ascen, totalmente. Es que el problema de decir nombre es que te olvidas de la gente y, y a Ascen la tenemos aquí, ¿eh? una también de, una reportera tremenda que me Comienzo a decir nombres Da, de, da gracias De que la gente Somos los medios Y me he dejado Asten Y Nuria desde Madrid Dice Y Asten Y Asten Y Asun Bueno tantísimas personas ¿eh? Y luego por supuesto Aquí nuestros protagonistas Bueno Manolo Manolo Que muchas veces También va con Juan En las marchas Un camarógrafo Impresionante Tiene un pulso Hace unos encuadres Que ya los quisiera hacer yo ¿eh? Ha descubierto Que tiene una vocación De camarógrafo ...por supuesto también mi hermano Jesús... ¿eh? un ayudante... ...imprescindible... ...entonces la gente somos los medios... ...estaba comentando Pablo... ...que lo, lo tenemos aquí... ...de... ...de cómo... ...este gran esfuerzo... ...que hace la gente... ...en Murcia... ...apenas está teniendo repercusión... ...en los medios locales... ...y en cambio en la TV3... ...ha salido en las noticias... ...ha salido... ...en el, en el programa Preguntas Frecuentes... ...que es... ...uno de los programas más vistos en la, en la, en la db 3 ...el diario Ara, también en Cataluña Radio... ...y aquí en cambio dan voz a los, a los corruptos ¿no?... ...aquí a lo mejor ponen una declaración de algún vecino... ...pero siempre el último en hablar es el corrupto... ...para soltar su porquería... ...y luego no dan opción a réplica... ...dando por válido el último mensaje que se ha ofrecido... ...y decía que aquí en Murcia... ...pues al menos tenemos la gente... Que la gente somos los que estamos informando de ahí el comenzar a dar el nombre de las personas que en este momento de, de, de flaqueza, porque ya estoy ya que me caigo al suelo pero bueno, del suelo no paso Tal vez a lo mejor deberían de tener los medios un poco más de valor y enfrentarse un poco más a a, a, a los gobernantes y decirles, no, no, yo voy a publicar lo que yo quiera y entonces empezasen un poco a cambiar las cosas pero mira, eso hay una, una fábula que dice que estaba Diógenes en un callejón comiendo lentejas... ...que era pues lo más lo más humilde en, en, en, en aquella Grecia. Es una fábula, ¿eh? no, no busquemos precisión histórica. Y que se acerca una de las personas de gobernante y le, y le dice... ...ay Diógenes, si supieras hacerle la pelota al gobernante no te verías como te ves comiendo lentejas... Y le responde Diógenes: ay amigo, si supieras comer lentejas no deberías, como te ves, haciéndole la pelota al gobernante. Y eso es lo que les pasa a los medios. Los medios no saben comer lentejas, quieren los privilegios, quieren los privilegios. Y de ahí que estén, que estén haciendo lo que hacen. Dicen aquí, yo mando en mi hambre, dice José Antonio. Sí, pero hay muchos medios ahora mismo que no están tan, tan, tan, tan, politizados o tan pagados ahora mismo, que son más regionales y están empezando a hacer unos comunicados muy bonitos sobre lo que ha pasado este fin de semana. Y entonces están, se está empezando a ver también que ya hay dos tipos de periódicos o dos tipos de prensa. La prensa pagada y la prensa un poco, como si dijéramos, que, que, que, que, que empieza a publicar un poco las verdades. ¿Por qué? Porque como no tiene ahora mismo esas subvenciones, pues entonces empiezan un poco a, a también a publicar lo que son las realidades. ...y sobre todo, lo que sí que es importante... ...es comprender que ha cambiado... ...la situación ha cambiado... ...es como cuando... ...cuando comenzó la escritura... ...antes los juglares iban de pueblo en pueblo... ...contando su historia, tendrían una memoria... ...que eso pues yo qué sé de cuánto sería ...de dos terabytes por lo menos... ...la memoria que tendrían para contar su, su historia... ...nuestra memoria ha menguado... ...pero hemos tenido la escritura... ...ahora, la gente tenemos medios... bien es cierto que estos medios también tienen sus límites... ...como... ...te pongas en contra de lo establecido, te censura... ...eso está claro... ...pero hay medios para llegar hasta ciertos puntos... ...y lo debemos aprovechar... ...porque a una persona se le puede perseguir... ...durante mucho tiempo... ...pero a muchas personas que se den el relevo una a la otra... ...o que, o que todas estén corriendo a la vez... ...no se les puede perseguir tan fácilmente... ...no se les puede perseguir... ...entonces la labor que está, que está haciendo toda la gente... ...que estáis haciendo, que estamos haciendo... ...toda la gente de aquí de Murcia... Y digo, estáis, refiriéndome a toda la gente de estos barrios, difundiendo, compartiendo, contando la realidad. Porque la crónica gráfica está contada y narrada por, por, por la gente de aquí. No por toda la gente del barrio, sino por la gente más luchadora. Pero bueno, para tirar de un carro no se requiere a muchos animales, ¿no? Y por por cinco animales, que son los que tiran del carro, ¿no? Que luego, ¿quién le da la, la gracia a la mula o a los burros? Pues aquí seguramente no nos darán la gracia, no os la darán a quien estáis luchando. Pero lo importante es que ese carro siga avanzando. Y tú, Pablo, como, como Aston, como tantísimas personas aquí, estés haciendo una labor encomiable, yo creo, que ni sabemos todavía valorar la labor que están haciendo aquí la gente, los vecinos, no se sabe. Hay que verlo con, de un punto de vista, de una perspectiva histórica para la que habrá que dejar pasar tiempo. Y haya muro o no haya muro, la conciencia en Murcia ha cambiado. Y lo que te estás dando cuenta sobre todo es que cuanto más lees, más sabes. Y eso es muy peligroso también para los gobernantes. Y es verdad, cuanto más lees, más sabes de lo que está pasando en otros sitios. Y estás viendo que las verdades que te están contando pues no son las, no son son las no son las reales. Y eso les está haciendo mucho, mucho, mucho daño. No quieren que leamos, quieren que, que le escuchemos a ellos. Exacto. Y entonces están encontrando ahora mismo, se está viendo en Twitter que, que, que, que estamos, estamos en, viendo otras verdades y que las cosas pueden ser de otra forma. Y que nosotros tenemos ahora mismo el, el, la palabra y que, y que tenemos que seguir para adelante, a difundir y a, y a, y a denunciar las injusticias, sean donde sean. ¿Quién iba a decir a la gente de aquí que... ...redes sociales como Twitter o Periscope... ...que apenas estaban utilizando, si es, que la, si es que la usaba... iban a tener un papel tan fundamental... ...en la vida cotidiana de su barrio y en la suya propia. Y además de verdad, y además de verdad... ...y además de verdad... ...cuatro meses llevo yo manejando así más o menos Twitter... ...o sea que, que sí... ...y te estás dando cuenta de muchas realidades. y Tus mensajes están llegando a muchísima gente. Muchísima, claro que sí, claro que sí... Y a partir de ahora ya retuiteo todo lo que todo lo que es diferente a lo que es lo convencional de lo que te llega ahora mismo por los por los medios de, de publicidad. Hemos aprendido a aceptar la, la, la diferencia, a convivir con la diferencia. Sí. Antes antes la gente estábamos eh, pues por aquí a lo mejor nos resultaba muy fácil criminalizar al que protesta y ahora nos damos cuenta no al vivir en primera persona que uno es criminalizado de que igual no hay que criminalizar a todo el mundo que pro protesta. Nada, Agra agradecimiento. Pablo, a ti, Aste. Volve. Gracias. Venga, Deu. Pues aquí tenemos vecinos que además también somos tan solidarios para si hay que llevar a mi hermanico que está por aquí. ¿Eh? con su chapa, en este caso, del tren por fuera de la cantarilla, si tenemos para regresar a otra a nuestro barrio, ¿eh? a nuestro barrio, sí. Es muy importante el cómo se ha empoderado la gente, ¿eh? Y yo os, os insisto que si nos quitamos un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza, eh, en serio, porque a veces uno dice es que si publico cinco tweets con lo mismo me van a decir que soy un cansino. Pff, ¿Y te está importando lo que dicen los demás o, o te importan los, los derechos humanos? claro, es decir, la Coca-Cola se anuncia muchas veces, se anuncia una y otra vez ¿y qué? ¿no, no son cansinos? ¿cuándo es que no son cansinos? y el mensaje llega ¿no son cansinos los mismos individuos voceros que están que tú los ves en un canal, luego a otra hora, en otro canal, a otra hora, en otro canal a otra hora, vuelven al primer canal que estaba y siempre diciendo lo mismo, la misma basura, la, la misma porquería ¿no son cansinos? y hay gente que lo escucha, que le dedica su atención como si nuestra atención no la valorásemos pues tenemos que valorarla ...y dársela a quien realmente la merece... ...así que tenemos que compartir... ...tenemos que difundir... ...y ojo, no solamente esto... ...hoy, hoy es, es un día también muy especial... ...para la gente de Granada... ...la gente de Granada... ...ha salido hoy a la calle... ...mañana daré más información sobre este asunto... ...que... ...quiero... ...recibir información más precisa... ...sobre cómo fue la jornada... Porque hoy salieron a la calle para manifestar que, llevaban, que llevan tres años sin tren. Les dijeron, les dijeron, en unos meses, o sea, cortamos el tráfico ferroviario y en unos meses, seis meses, tenéis AVE. AVE, no hay AVE. Lo que hay es un muro, una pasarela, una catenaria de 25.000 voltios, llevan tres años. Prueba, prueba a buscar, ¿qué estás, en Barcelona? Prueba a buscar a ir en tren desde Barcelona a Granada, no hay, ¿vale? ...que estás en Jaén... ...prueba a buscar... ...tren Jaén... ...Granada... ...estás en Murcia... ...prueba a buscar... ...un tren... ...Murcia... ...Granada... ...o dónde estás... ...en Badajoz... ...venga... ...Badajoz-Granada... ...no hay trenes... ...Madrid-Granada... ...no hay trenes... ...uno ha quedado... ...Almería-Granada... ...y poco... ...así que... ...importante... ...que también Granada despierte... ...Valladolid lleva... 10 años... ...partida... Y la gente de Valladolid siempre le estaremos agradecidos aquí en Murcia. La gente de Murcia siempre estará agradecida eternamente al viaje que hicieron a Madrid cuando vecinos y vecinas de Murcia fueron, fuimos el 28 de octubre a manifestarnos en Madrid y fueron a decir: no os fiéis, no os fiéis de los políticos corruptos que Aquí prometieron que iban el tren primero por encima y luego por debajo y finalmente dijeron que no había dinero para soterrar. No os fiéis. Y fijaos, ¿eh? eso fue el 28 de octubre. 28 de octubre. Aquí estamos ahora, a 8 de abril. No nos hemos fiado. Gracias, Valladolid. Gracias, Valladolid. E insisto, en Granada, tres años sin tren. ...todo nuestro apoyo a la gente de Granada... ...que tiene su ciudad partida, no lo merece... ...y que tiene... ...y que hoy han salido a la calle... ...mañana daremos información más precisa, ¿vale?... ...pero que sepáis que esto no es solamente Murcia... ...no es solamente Murcia... ...Murcia está siendo un paradigma... ...de lucha ciudadana... ...pero esta lucha ciudadana es necesaria... ...en muchos lugares de España... ...en muchísimos lugares... ...en muchísimos lugares... ...esto que estáis viendo aquí... ...pero esto que es... ...bueno, la gente ya está despidiendo... ...pero fijaos... ...aquí sigue aún... ...la gente en la calle... Venga, ...aquí la gente ya se está marchando... ...otro día más... ...la policía... ...ya va a abrir el tráfico rodado también... ...se han acabado las fiestas en Murcia... Ya veremos a ver si continúa haciendo las obras del muro a la misma velocidad o qué. Cualquier día, aquí la fórmula cuál es. La fórmula es la siguiente, yo la voy a explicar. La fórmula es este paso a nivel tiene muro hasta un lado. El muro lo están construyendo hacia el otro lado. El día que quieran cerrar la ciudad, que le quieran poner paredes al campo, lo que hacen es traer un. traer ...cientos de policías... ...a un lado y al otro lado... ...y mientras tanto... ...que estén construyendo el muro... ...para cuando la gente se quiera defender... ...se estrelle contra la pared... Ese, ...eso es lo que quieren hacer... ...y eso es lo que la gente aquí no lo quiere permitir... ...por eso es muy importante que compartas... ...es importantísimo... ...porque si un día... ...si un día eso sucede en Murcia... ...tenemos que llegar a ti... ...tenemos que llegar a la gente... ...lo más rápido posible... ...hay que llegar a la gente... ...tenemos que llegar a ti... ...y tú tienes que difundir... ...porque luego diremos... ...ah, pues no, no, pues no me he enterado... ...me he enterado dos días después... ...no... ...en el momento... ...que eso esté sucediendo... ...la gente en Murcia... ...lo vamos a estar contando... ...y... ...es necesario... ...que lleguemos a ti cuanto antes... ...es necesario... ...en Twitter hay una cuenta... ...que es días a las vías días a las vías, que la puedes seguir, cada día publica un tweet con el contador, pues tantos días de lucha, pues es importante, por ejemplo, usa un gesto, un tweet seguir esta, esta cuenta de Periscope, el día que quieras la dejas de seguir, aquí no hay chantaje alguno, aquí no hay sorteos, aquí no hay nada de nada, aquí tú lo sigues porque quieres ver lo que estás viendo ahora, ¿Eh? si un día yo dejara de hablar de esto y hablo de otro, otro asunto y no lo quieres, pues lo dejas de seguir, no hay problema. ...pero lo importante es... ...que queremos esta calle como la estás viendo... ...queremos esta calle como la estás viendo... ...pero con una barrera siempre subidas... ...y el tren siempre por abajo... ...lo que no queremos... ...lo que no quiere la gente en Murcia... ...es que ahí haya una pared... ...de metacrilato... ...pero que no la puedes traspasar... ...y que el tren vaya por arriba... ...y con una catenaria de 25.000 voltios... ...eso es lo que no se quiere... Y todo, gesto cuenta, todo gesto cuenta. Todo RT, todo corazoncito aquí, toque la pantalla, todo me gusta, todo compartir en Facebook, compartir en grupos, todo. Venir a Murcia, estás invitado, estás invitada aquí, ven a Murcia. Invitado a un abrazo, ¿eh? que, que están los tiempos como para costear viajes. Pero... no te lo puedes perder. Esto es un punto, esto es un, un punto histórico, ¿eh? esto es historia viva. ...no te lo puedes perder... O sea, ...tienes que venir a Murcia... tienes que vivir... ...tienes que vivir... ...una noche aquí en las vías... ...una noche en la revuelta de la huerta... ...que no puedes pues... ...desde Perisco, ...desde Perisco puedes... ...vivirlo... ...pero... ...si vienes aquí y lo, y lo compartes... ...es impresionante... ...el 7 de abril... ...el movimiento 7 de abril... ...lo comenta Carlos... ...se vaya, hoy no están cortando el paso a nivel... ...no, no, sí, sí... Lo, ...es que ya se han ido... Es que ya se han ido, ¿eh? ¿eh? La policía, bueno, se han ido, no, se están yendo. Aquí lo podéis ver, ¿eh? Pero antes, sí, sí, hasta hace un rato estaba cortado. Lo podéis ver. Yo me he incorporado ya seguramente pasada las nueve y cuarto, nueve y media. Y ya estaba cortado con bastante tiempo. Con bastante antelación, ¿eh? Pues lo único que ya, la gente ya se ha ido. Aquí apenas quedamos ya personas en las vías. Entonces... Sí, sí, cada noche Esto se corta Lo que sí Que ya está prácticamente desmantelada Es la acampada Es la acampada A ver si Durante el día de o sea, A ver si mañana Nos comenta A ver si, si mañana nos comenta eh, Cómo ha quedado la campada, ¿no? Eh, son seis meses, seis meses. Fernando, Antonio, sí. Eh, es que también dice Pepi de que nos lleva, ¿vale? Venga. Hasta luego. Son seis meses que han estado resistiendo junto a las vías, acampando y eh, ya, pues, ha acabado esa esa situación. ...aunque bueno, mientras queden ahí algo de la acampada... ...pues, por lo menos seguirá viva, ¿eh? Entonces, pero vamos, ya han anunciado que desmantela la acampada... ...que está junto a las vías. Y ahora, pues bueno, ya nos estamos marchando... ...vamos a despedirnos aquí en esta plaza... ...donde está el mural de El Grito... ...nos vamos a despedir hasta mañana... ...recordar que en cualquier momento... ...en cualquier momento... Mira, la gente se va de las vías... ...pero luego se reúne por aquí... Eh, clandestinamente... ...clandestinamente se nos reúne... ...fíjate, eh... ...mira, mira, fina... ...venga, fina... ...un abrazo a la familia, fina... ...hasta luego, eh... ...fijaos la gente, eh... ¿Esto qué son? ¿Comando terrorista es esto? ¿Eh? Anda, anda. Políticos corruptos. Pues comentaba. ¿Podéis seguir esta cuenta? Porque en cualquier momento, durante el día, pues conecto debido a... Hey, debido a alguna emergencia, alguna urgencia. ¿Qué? A ver, que me están comentando por aquí... No, sí, sí, cinco horas, eh, Está grabado. Ah, sí, o sea, está. Sí, no, ahí, no, a... no, no, no, sí. En su página de este Cecilio Ceán, no. sí, bueno, claro, ahí, ahí, ahí. No, no, sí, esto es sí. la tele, dice, no salió en la tele, es que no sale esto ah, en la tele. ¿verdad? No, no la es tele que no, tiene esto... inter... y es que no tiene internet. No, pues hay que hacer algo para que la gente lo podamos ver, eh. Antonio me voy con Pepi, eh y otro Antonio a casa, eh. Te aviso que está ahí conectado, otro luchador que es solidario, que nos lleva para la casa. Mira, aquí Mari Carmen dice que yo lo, lo vi todo. Hay gente que se vio las cinco horas de retransmisión de ayer, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? cinco horas. Que luego, luego, cierto presentador de la, de la sexta dice que, que está muchas horas presentando. Y nosotros aquí. Él no lleva la cámara en la mano, ¿eh? Ni las luces, ni los focos, ni nada, ¿eh? Y aquí el, el esfuerzo que estamos haciendo. Que aquí somos periodismo móvil, sí. Vamos a cortar aquí, con esta imagen. Venga. Hasta mañana. Me voy a ir un poco más adelante y vamos a cortar ahí, de nuevo, con esta... Bueno, con una de estas imágenes del mural, ¿eh? Empatía. ¿Qué está pasando? Bueno, ya nos, nos estamos despidiendo, ¿eh? Pero hay un montón de vídeos... Espera. Te lo resumo, están poniendo un muro en Murcia, España, año 2018, que está partiendo la ciudad en dos. ¿Eh? Están poniendo un muro que está partiendo la ciudad en dos y la gente lleva. Mañana cumplirá siete meses, seguidos a la calle, siete meses, seguidos, todos y cada uno de los días, sábado, domingo, festivo, noche buena, aquí, noche vieja, aquí. Eh, en la noche de Reyes, aquí, en la calle, en las vías, todos. Todos, todos los días Así es Como en México, como en tantos lugares Es que hay muchísimos muros, ¿eh? Hay muchísimos muros, pero no se habla No se habla de eso Y la gente ha salido a la calle La gente ha salido a la calle Así que eh, Tú que estás ahí en México, también Comparte Comparte, difunde Vale Comparte Que... Que hay un lugar en, en, en el mundo como otros tantos que luchan que luchan porque no quieren muros ese lugar está en España se llama Murcia está en España, se llama Murcia un país que presume de ser del primer mundo ¿del primer mundo de qué? de qué? el primer mundo de la sinvergonzonería ¿De ese, de ese mundo seguro y seguro que es además de los primeros Mayorate dice, hola, decilio, he visto lo bien que habéis estado estos dos días. Bueno, pues aquí muy agradecidos de la presencia, de la paliza que os ha habitado tantísimas personas viniendo de Barcelona. Yo particularmente, para mí ha sido muy emocionante porque, bueno, pues ya sabéis, no mi corazoncito está también en Barcelona y poder vivir... Y hablar de, de, de temas y, y escuchar de nuevo el acento catalán aquí en Murcia y eso, bueno, o sea, pues para mí es, es muy, muy bonito no y muy emocionante. Y sobre todo, pues, lo obvio, que, que, que gente buena y gente menos buena hay en todas partes. Entonces, que haya que decir eso, pues bueno, es una pena, pero lo recordaremos las veces que haga falta. Así que muchas gracias a tu todos. A la gente que, si lo digo bien, a Bing de desde Barcelona. Y aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos. Ojo. Si puedo, y voy el día 15 para Barcelona, ¿eh? Si puedo, voy para, voy para allá el día 15. Ya veremos a ver, ¿eh? Porque aquí seguirá la, la lucha. Y si no, el día 15, el día menos esperado, aparezco por ahí. Porque yo creo que Barcelona se merece también un buen directo de la gente que le hable a la gente. Me parece a mí, ¿eh? Que yo comprendo, ¿eh? Que hay muchas personas que se que se siente muy bien representadas con la TV3, pero la gente tiene que hablarle a la gente. Yo quiero saber la gente, lo que dice la gente, ¿sabes? Yo quiero eso. A mí aquí lo que me gusta es pues que nos habla Ana, sí, Ana Jiménez, pero también nos habla Pepi, que también cuando habla es, es impresionante, Loli... Loli Sánchez, Fina, Carmen, muchísimas personas, es que me dejaría nombres, entonces sería muy injusto, ¿eh? permitidme, digo ahora mismo los nombres porque ahora mismo me, me viene a la mente, pero, es que son muchísimas personas, pero que cuentan sus historias, y eso es lo que a mí me parece muy interesante, y a mí me parece que Barcelona, Barcelona merece un, un directo, un directo de la gente para la gente. Y llevo meses intentándolo el ir para allá y me encuentro con que Murcia sigue en las protestas y, y que es dificilísimo. Pero si puede ser el 15 y si no para otro día, el día menos pensado, nos vamos a ver allí. ¿eh? Aquí en Valencia nos quitaron TV3 y nos dejaron Canal No. Sí, exactamente. Saludos, Juanvi. Pues nos vamos a despedir con esta imagen que a mí me parece que resume muy bien este mural, esta parte del mural de la compañía de Mario, y que resume muy bien lo que estos días ha estado viviendo en Murcia, en este lado del muro, que es empatía. Entonces, Murcia no se parte, Murcia no se parte, comparte, Murcia no se parte, comparte. Me encantaría, me encantaría que pusierais titulares, ¿no? Me encantaría saber qué es, qué frases de las que aquí se dice es las que, con las que te quedas, tanto si la digo yo, como se si la dice cualquier otra persona, y ahí puedes poner incluso ahora el minuto, en el momento que se dijo eso en Periscope, qué te transmite realmente la gente de aquí. Me gustaría saberlo. ¿Eh? Entonces, aparte de los comentarios, podéis hacer un tweet, podéis hacer un comentario en Facebook, me podéis citar, entrar en el canal de YouTube... Ya anuncio aquí a la gente, a los vecinos y a las vecinas que están viendo esto, que quiero hacer un listado de comentarios vuestros, vuestros de la gente que estáis fuera, sobre todo, y ponerlos aquí en un mural en las vías. Entonces, si tú quieres tener tu parte, estar presente en las vías y no puedes venir, escribe un comentario, sé que me dejaré muchos, buscaré la manera de rescatar comentarios también de hace un tiempo, lo sé, os pido disculpas de antemano, pero me parece muy bonito que la gente sepa lo que tú sientes y tú opinas. Entonces, ya veremos la manera de crear. De crear un mural con tus pensamientos con tus emociones al respecto de todo esto vecinos y vecinas que estéis viendo esto mañana me comentáis aquí en vivo lo que os parece vale esta idea nos vamos con empatía con la empatía que hemos recibido y que hemos dado a toda la gente de cataluña estos dos días. Molte gracias a tu don. Una abrazada. Y fin de semana. Hasta mañana.